Bueno amigos, ya tenemos el Decreto 797 del 4 de junio del 2020 en donde se le permite a los arrendatarios que tienen algún tipo de comercios especiales, terminar los contratos de arrendamiento solo pagando un tercio de la penalidad. Vamos a reflexionar un poquito sobre eso, bienvenidos a Derecho Inmobiliario. Lo primero que tengo que decir es que desde el momento en que empezaron a anunciar este decreto hasta la fecha pasaron más de 15 días. Y eso sirvió para especulaciones. Hasta circuló por allí un proyecto de borrador de este decreto y todo el mundo empezó a actuar conforme a lo que decía este proyecto de borrador. Pues me parece que, que cada vez que se actúa de esa forma hasta que no exista algo oficial es un error. Sin embargo, nos deja una gran sorpresa y es que se eliminaron muchos de esos artículos y solamente se quedaron con dos artículos. Y algo que me parece curioso entre este decreto oficial y el anterior, que era simplemente pura especulación, pero es que sobre esa especulación trabajó mucha gente, es que quitó esta mención sobre, primero, agotar una vía conciliada a través de centros de conciliación como paso previo para poder terminar en, en que el inquilino terminara pagando eh, solamente una proporción de la penalidad. Entonces, ya no te, se necesita... Algún tipo de conciliación, simplemente que se cumplan con requisitos como estar al día con servicios públicos, con los cánones de arrendamiento y una cierta, para unas ciertas actividades específicas que por aquí se las voy a dejar en este video. Aunque ya todo mundo pues las conoce porque eso en todas partes está, está publicado. Y una de las cosas que quitaron de ese decreto especulativo fue que al final de ese decreto se planteaba que si las partes entre inquilinos, entre arrendatarios, y propietarios arrendadores no llegaban a algún tipo de acuerdo, pues en ese caso las partes se pod podrían acudir a la, a la rama judicial, al trámite ordinario, que en este caso sería agotarlo a través del artículo 385 de la, del Código General del Proceso, donde dice que si un propietario, si un arrendador no está de acuerdo en recibirle el inmueble al inquilino, pues que sea un juez de la República a través de un proceso larguito, pues sea el que le entrega al propietario o al arrendador. Y lo quitaron porque sencillamente si lo dejan allí, pues nadie concilia. Y últimamente este decreto, pues también está tocando la propiedad privada, porque el propietario también tiene sus derechos sobre las penalidades. Entonces, pues no debería ser como muy obligatorio, pero no importa, digamos que sirva por, por lo menos para salir de, de este chicharrón en el que nos encontramos. Ustedes saben que mi posición... Eh, en este caso es que los inquilinos deberíamos salir adelante, ¿no? deberíamos buscar la forma de salir adelante, superar la crisis y no darles una salida de pronto tan fácil, pero no porque no se la merezcan, sino porque sencillamente muchos no han hecho el esfuerzo. Y yo creo que esto tiene nombre propio, esto a, a, a los que más beneficia son unos determinados. A otras personas que, que son su sueño, su restaurantico era su sueño, pues por estos dos meses va a entregarlo. En el desespero lo entrega, pero después no va a encontrar trabajo y le va a tocar que volver a montar un restaurante porque es lo que le gusta hacer y lo, lo que sabe hacer. Entonces, por eso me parece a mí que uno como inquilino sí tenía que hacer la lucha y el propietario también tenía que meterse un poquito la mano al bolsillo y mirar a ver cómo ayudaba a superar a ese inquilino esta, esta deuda. Si yo me parara en la raya, yo diría que este decreto pues viola derechos constitucionales, y que si yo, como propietario, me quisiera parar en la raya, pues sencillamente le digo vaya y agote el trámite del 385 del Código General del Proceso. Pero pues, si queremos entregar, pues entreguen, guíense pues, por el decreto. Hay otra cosa y es que yo creo que, que el gobierno de pronto, como que se le salió de las manos ese borrador, porque en ese borrador dijo una cantidad de cosas y quiso más bien como omitirlas y condensarlas en este decreto como para que la gente no se ponga como a especular mucho. El, el, la cantidad de la cláusula penal. La cláusula penal en un contrato de arrendamiento, por lo regular, uno considera que son tres canones de arrendamiento. Pero el artículo 20.03 del Código Civil podrá decidir, o dice mejor, que cuando el inquilino es el que incumple, los valores que tiene que pagar como, como sanción son todos los meses que le faltan para la finalización del contrato. Entonces, pues eso también es delicado. Yo no sé, pero a mí me parece que estos decretos pues no van a pasar ese examen de constitucionalidad. Pero, pues, digamos que, que al mal paso darle prisa. Es que yo ya no quiero ni cuestionar tanta, tanta cosa. Yo quiero es como que esto pase rápido. Bueno, pues esa era como la reflexión. Esperemos que eso les sirva pues para esos restaurantes, esas discotecas, las, al, a los más grandes para salir pues de sus, de sus responsabilidades y después van a volver porque después van a volver porque tienen la plata para volver el problema no son los que tienen plata para volver el problema son los que no tienen cómo volver y los que salen a la vida a buscar trabajo nuevamente y trabajo de dónde si ya todo el mundo está acabando con los comercios por eso yo siempre he preferido que los inquilinos aguanten, con el propietario también obviamente era cuestión de negociar porque en un par de días vamos a necesitar el barcito para podernos ir a tomar la cerveza vamos a necesitar no tan rápido en unos días pero sí vamos a tener que vamos a necesitarlos también vamos a necesitar los gimnasios, las canchas deportivas, parques de atrás. Vamos a necesitar muchísimo de todo lo que aquí están permitiendo. Y el que entregó endeudado, después pararse para volver a colocar esto, no, va a ser supremamente complicado. No quiero hablar más del tema porque me pongo muy triste. De todas maneras, espero de que salgamos pronto de esta situación. Nos vemos en el próximo video en Derecho Inmobiliario. Chao.